Y tampoco puedes subirte a aviones porque por la presurización del avión el, el pulmón te puede colapsar nuevamente. Un mes antes, cuando ya la banda estaba a punto de viajar y demás, se nos cae un músico. Empezamos con eso, ¿no? Se nos cae un músico y para, para una banda, un músico es una pata más de la mesa. Por más que la claro. comida esté rica. No, ya no lo acomoda. No, se, se cae la comida de la mesa. Sí. ¿sí? Así que bueno, tuvimos que conseguir un músico que lo conseguimos una semana antes de viajar. Fue increíble que se aprenda aparte de un repertorio gigante que, que traemos. <ríe> y después, bueno, unos inconvenientes. Eh, ahí tuvo unos inconvenientes de salud también en lo, en lo personal. Okay. Que me pasó de tener un neumotórax espontáneo, que es un caso uno en un millón. Y, y aparte ganaste la rifa... De increíble, la rifa. no, no, eso fue extraordinario, de hecho, a muy poquito de viajar, y cuando eso me sucede, eh, pasa de que tengo una junta de médicos ahí en el hospital, y me dicen, Lucas, que mira, no, no puedes ni hacer buceo, dije, bueno, no me importa, pues sí. yo no me sumejo, eh, está, bien. está bien, y qué más. Y tampoco puedes subirte a aviones porque por la presurización del avión, el, el pulmón te puede colapsar nuevamente. Yo no entendía nada porque... Nunca fumé nada, nunca, nada, no, no consumo, o sea, un pulmón sano, entreno, demás, y que me pase eso, no, no, un millón. Una vez que sacamos los vuelos con los chicos, ya estamos hablando de viajar. <risa> ¿Ya, ya le invirtieron. No, ya no, ya estaba todo invertido, pasajes que no podíamos cambiar, o sea, los promocionales que no podés cambiar de día. Claro, no, no, no, este, Bueno, con los chicos habíamos hecho un esfuerzo gigante para poder viajar, porque estábamos produciendo el disco a la vez y demás. este No teníamos un productor en ese entonces que, que nos avale y y bueno dar ah, ese eso paso fue. eso fue fue muy divertido ahora lo veo para sí, atrás claro. sí fue fue y bueno <coughs> y cuando se juntan nueve cirujanos eh, esto fue un día lunes que me internan eh, me tenía el colapsado el pulmón y me dicen bueno no vas a poder hacer esto esto y le digo no mira en dos semanas en diez días sale el vuelo yo me tengo que ir es mi primera gira claro de ninguna manera aparte los chicos ya ven sacado que los voy a dejar los chicos Van van no pues claro, o sea, después en cae. un momento no, se, no. Había la... <risa> se había empezado a analizar se había empezado a analizar las chances de que él venga por tierra porque <risa> claro iba no, pues, pues, pues a ser un mega viaje sí, sí, de sí. 20 días. bueno pero eh. es pues, una película aparte sí, pues, y... sí. yo creo que a ver todo aquel que que realmente quiere ser músico y quiere vivir todo lo, lo que lleva a ser músico, hacer una gira internacional, para ponerlo en contexto, es uno de los hitos en tu vida ah, como sí. un músico que te, sí. puede, te puede pasar. Una gira, un disco, bueno, una gira es eso. Entonces estábamos todos emocionadísimos y acá el capo no. dice: No, que tengo esto en el pulmón. ¿Qué? No, dije, ¿Qué le dijiste? No, ya en serio. Ya, ya claro. bien, ya ¿Me estás jodiendo. O sea. bueno, de hecho, uno de los músicos se había venido al hospital para ver si era de verdad. Me dice mentira, no sé qué, yo estaba acá, internado, estuvo acá, me, mm. mentira que yo, entonces le mando la ubicación y vino. Y me vio y no le agarró como, como pa Ahí es cuando se baja el bajista. Uno de ellos había venido un bajista y le agarró pánico. Pánico de porque cómo, cómo podía ser, me, me explicaba eso en el hospital, ¿no? ¿Cómo podía ser que vos estás de un día para el otro muy bien? y que sos muy sano y de repente te colapsa un pulmón y mirá si me pasa eso afuera y le agarró como un, un panic attack le y, un panic attack y no vino y no vino